Por el cielo con la Pasando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto. algo que vive Desde que el se se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Que me de nuevo a ser muy pequeño. En la América lo tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desejarlo y podrás recorrer todo el mundo. Chacho que trepa, que trepa lo no va a muro. Si se sientes verá su futuro con claridad el futuro es una